Hola a todos, bienvenidos al video tutorial sobre certificados digitales. En este video tutorial vamos a ver en qué consiste un certificado digital, qué información contiene, veremos eh, los distintos eh, campos que tiene el formato de certificado más extendido que es el formato de X509 y veremos cuáles son los distintos usos que vamos a utilizar del certificado, así como los tipos y en qué formatos de archivo lo vamos a poder guardar. Eh, hemos estado viendo algunos aspectos relacionados con la firma digital. Cuando nosotros estamos trabajando o estamos intercambiando información eh, con alguien sobre Internet, nosotros de buenas a primeras no podemos saber realmente si eh, con la persona que eh, estamos eh, comunicándonos es realmente quien dice ser. Como aparece aquí en esta pequeña ilustración, pues en Internet nadie sabe que tú eres un perro. Bueno, en este caso es un caso exagerado, pero cuando, eh, sí que podríamos decir que nosotros en Internet, cuando estamos comunicándonos con alguien, pues no puede ser que no sepamos exactamente si la persona con la que estamos hablando es quien dice ser. Si yo recibo un documento firmado, ¿cómo yo sé que... Eh, la clave pública con la que yo tengo que verificar ese documento, realmente está asociada a la clave privada de una persona con la que eh, yo estoy comunicando. ¿Cómo yo puedo estar seguro de que realmente un documento que dice que ha sido firmado por Antonio Ruiz Martínez, pues realmente viene de Antonio Ruiz Martínez? Pues para este problema vamos a ver lo que se conocen como los certificados digitales. Básicamente, un certificado digital es un documento electrónico que va a permitir asociar una identidad con su clave pública Es decir, vamos a decir que a Antonio Ruiz le pertenece esta clave pública y, además, esta asociación entre una clave eh, pública y una identidad va a estar garantizada, va a estar atestiguada por una autoridad en la que nosotros vamos a confiar y vamos a estar seguros de que realmente está haciendo correctamente esa asociación. A esas entidades que van a emitir estos certificados y en las que vamos a confiar en que están realizando correctamente este proceso, lo que vamos a denominar autoridades de certificación o eh, prestadores de servicios de certificación. A día de hoy, pues, los más conocidos son la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, la Dirección General de Policía, que emite nuestros DNI electrónicos, y otra serie de organizaciones como Camer Firma, CACER, los eh, registradores también tienen un eh, prestador de servicios de certificación, notarios, etc. Veremos que hay muchas entidades que pueden realizar este proceso. Entonces, como vemos en esta figura, un certificado, podríamos pensarlo como un documento electrónico, que decíamos en el que nosotros decimos que esta clave pública pertenece a don, doña, pues en este caso la identidad de la persona y está firmada por eh, este prestador de servicios de certificación. En cierta medida nuestro certificado lo podíamos eh, pensar que es eh, en cierta medida parecido, aunque no es exactamente igual, a nuestro DNI. Nuestro DNI, pues si lo pensamos, es un documento electrónico, o en este caso no, un documento eh, manuscrito, en el que aparece la identidad de la persona y aparece su firma. En un certificado electrónico no va a aparecer su firma, va a aparecer la clave pública. Y aparece una fecha de validez y este documento, electrónico donde dice que la identidad de esta persona está asociada a esta firma y a esta foto, pues ha sido emitido por una eh, entidad es la que nosotros vamos a confiar, en este caso, en el Ministerio del, del Interior. Entonces, nosotros nos fiamos de que eh, los datos de esa persona son ciertos porque lo está emitiendo esta entidad. Si a lo mejor, eh, en vez de esta entidad lo emitiera eh, una discoteca, pues a lo mejor no, no nos fiaríamos de que la información que aparece ahí es eh, adecuada vamos a ver que hay eh, distintos tipos de certificados tenemos los certificados conocidos como X509 versión 3 certificados SPKI, certificados PGP, SET o de atributos básicamente todos los eh, formatos de certificados, todos los tipos de eh, certificados pues tienen una serie de eh, atributos o de información que nos permiten pues, asociar pues a una identidad a una determinada eh, clave pública y a día de hoy pues el formato más extendido es el formato 509 en su versión 3 Un certificado eh, contiene distinta información que en cierta forma lo podríamos eh, asimilar pues, a, un, a cualquier eh, carné o certificado digital por un lado un certificado digital va a tener un emisor, en este caso, como en nuestro ejemplo de carnet de la biblioteca pues, eh, ha sido emitido por la biblioteca regional o en el caso del DNI, pues emitido por el, el Ministerio de, del Interior En un certificado digital, como emisor, pues va a, va a contener el proveedor de, ser, de servicios de certificación que lo ha emitido o el prestador de servicios de certificación A continuación todo certificado va a contener un nombre eh, en formato DNS, en formato de nombre de dominio, que pues, sería equivalente pues, al nombre que aparece de nuestro carnet de la biblioteca. Y a continuación van a aparecer una serie de atributos, como podría ser, pues, por ejemplo, un identificado o eh, en nuestra dirección de correo o cualquier otra información asociada a nosotros. Eh, la principal diferencia del certificado con un carnet de nuestra biblioteca es que en el certificado no aparece nuestra firma, decíamos que la firma es un proceso que resulta de eh, aplicar nuestra clave privada a un determinado documento realizándole eh, un hash y cifrando esa, ese hash, entonces como nuestra firma siempre va a depender del documento que estamos firmando lo que se incluye y que es lo que va a permitir verificar nuestra firma es la clave pública del de sujeto al que estamos certificando y por último pues este, este certificado va a estar firmado por la entidad que lo emite, el prestador de servicios de certificación y en este caso la información que firma pues, es esta información que aparece aquí, el emisor, el nombre, los atributos y la clave pública. Lo fundamental es que eh, certifique pues, el, el nombre del usuario y su clave pública, de forma que nos permita relacionar pues, la identidad con eh, la clave pública asociada. A continuación vamos a ver eh, cuál es la apariencia que tiene un certificado digital cuando eh, nosotros lo mostramos en un navegador Entonces, eh, cuando nosotros mostramos el certificado en el navegador pues vamos a ver que se nos muestran distintas pestañas con información acerca del certificado En primer lugar nos dice los distintos propósitos para los que ha sido emitido el certificado en este caso pues vemos que se trata de un certificado que nos permite eh, proteger los mensajes de correo electrónico y asegurar la identidad a un equipo remoto luego este certificado ha sido emitido a nombre de Antonio Ruiz Martínez eh, y se incluye su NIF dice el emisor, en este caso vemos que es un certificado emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y nos indica un periodo de validez igual como nuestro DNI tiene un periodo de validez, pues nuestro certificado digital va a tener un periodo de validez desde su fecha de inicio, en el que empieza a ser activo hasta que deja de, de ser válido. como vemos, pues bueno, eh, al ser un certificado nuestro, debe, al ser un, un certificado que posee el usuario su clave privada pues nos aparece que asociado a este certificado nosotros tenemos una clave privada tal y como aparece eh, aquí a continuación vamos a tener otra serie de pestañas donde vamos a poder ver más detalles sobre el certificado entonces esta es la apariencia que nosotros vemos en, en el Internet Explorer y esta es una apariencia similar y aparece información similar la apariencia que nosotros podemos ver si estamos utilizando eh, Mozilla Firefox. Entonces, pues vemos que eh, en cierta medida la información que aparece en la misma, lo único que a lo mejor puede cambiar eh, cómo se traduce alguna de la información relativa al usuario. En este caso, pues bueno, vemos que eh, lo que aparece aquí como enviado A, pues aquí se denomina nombre común. Y, eh, pero en ambos casos pues, aparece el nombre del usuario, quién lo ha emitido y el periodo de, de validez Entonces, En concreto, el formato de certificado más extendido es el que vemos aquí y contiene los siguientes campos Contiene la versión, el número de serie del certificado, el identificador del algoritmo de firma, el nombre distinguido del emisor, el periodo de validez, el nombre distinguido de la, del sujeto o lo que aparece como asunto, realmente toda la persona a la que estamos certificando, información relativa a la clave pública y distinta información opcional, como pueden ser identificadores del emisor y del sujeto, así como una serie de extensiones que nos permiten dar información adicional sobre el certificado. Y por último, fundamental, la información de firma. Esta es la estructura del certificado X509, que es el que nosotros habitualmente utilizaremos. Aquí podemos ver en más detalle cada uno de los distintos campos, tal y como lo muestra el navegador. Entonces, pues bueno, en este caso estamos viendo que la versión del certificado, pues en este caso es la versión 3 que es la que decíamos que utilizamos, del estándar 509. Luego aparece el número de serie, el número de serie es un número identificativo que proporciona el prestador del servicio de certificación de este certificado, básicamente sería como nuestro número de DNI, que permite identificar de manera eh, unívoca el certificado dentro de, de este prestador, nos dice qué algoritmo de firma se ha utilizado, en este caso estamos viendo que se ha utilizado como algoritmo de hash SHA1 y como algoritmo para realizar eh, el cifrado del hash eh, el algoritmo RSA que el emisor es la fábrica nacional moneda y timbre vemos su periodo de validez y en el asunto vemos a la persona que le sea emitido así como podemos ver también la clave pública en este caso eh, la clave pública consiste en una clave de 1024 bits Podemos ver también una serie de información adicional, opcional, que decíamos que como son las extensiones del certificado que proporcionan información adicional sobre el usuario, como por ejemplo pues puede ser la dirección de correo electrónico del usuario en cuestión. Así como pues, para qué usos eh, ha sido emitida la clave y eh, eh, bajo qué políticas ha sido emitido este eh, certificado. Y por último, pues podemos ver alguna extensión más como puede ser pues, eh, lo que se conoce como punto de distribución de CRL que eh, en su momento mencionaremos posteriormente que sirve pero sirve para su objetivo final es comprobar la validez de el certificado Entonces, a día de hoy existen distintos tipos de certificados o los podríamos clasificar en distintos tipos Existen los certificados de eh, autoridades de certificación o prestadores de servicios de certificación que son aquellos eh, certificados que eh, la clave que se utiliza de estos certificados va a ser utilizada para emitir una serie de documentos que son los certificados de usuario. Luego están los certificados que denominaremos personales que han sido emitidos a personas físicas y que su propósito es pues que una persona pueda realizar operaciones de navegación segura, pueda enviar eh, correos firmados y pueda recibir correos cifrados, que pueda hacer uso de inicio de, de sesiones en un dominio, etcétera. Luego están los eh, certificados que eh, se denominan de entidad que son emitidos no a una persona en particular, sino a una determinada entidad, ya sea con personalidad jurídica o no. Luego, también vamos a tener eh, certificados que se conocen como de servidor. Muy importante destacar que cuando, nosotros, eh, cuando se emite un certificado, no solo se va a certificar a personas, sino que también se van a certificar a o se pueden certificar procesos y máquinas, de forma que nosotros, pues, cuando estamos haciendo una transacción, podamos estar seguros de que nos estamos comunicando, por ejemplo, con el servidor web de la Universidad de Murcia o con el servidor web de nuestra entidad bancaria, de forma que tengamos la certeza de que nadie ha suplantado ese servidor y que la información que estamos viendo no es cierta. Entonces. Hay distintos tipos de certificados de servidor para distintos propósitos. Entonces, Por un lado, el más habitual es el certificado de servidor de SSL, que nos va a permitir establecer conexiones seguras de navegación.